se hace en este caso con dos tareas que ya existen, en este caso dos tareas que nos ha proporcionado la gente de Decathlon, vale que se llaman Release Node Generator Action y Wiki Page Creator Action, que lo que nos permiten es eso, generar ese markdown de las Release Notes y publicar ese markdown, en, eh, en este caso, en la wiki de, de este proyecto con, con con esta información, ¿vale? Con, con el fichero, el usuario que lo va a publicar, etcétera. Entonces, este es un ejemplo claro de, de automatización. No utilizada para eh, CICD en GitHub Actions, pero sí utilizada pues, para, en este caso, trabajar con milestones, issues y qué es lo que lo que podemos conseguir. Eh, repito, el el siguiente caso de Github e Actions que vamos a ver, pues evidentemente van, van a estar relacionados con CICD. Un poco si sí. las quieres empezar a comentar Luis. Sí, luego veremos si queréis un poco también por ejemplo, otros casos, como pueda ser el desquío. De vale, pero vamos a ver primero un ejemplo que probablemente es el más habitual que tengáis vosotros. Nosotros tenemos una aplicación. Bueno, se ve ya mi pantalla, no? Nosotros sí. tenemos una aplicación que es una aplicación punto Core y la tenemos en un repositorio de GitHub. Eh, yo estoy trabajando y queremos por un lado montar la integración continua, es decir, ese proceso también que veíamos con Lourdes yo hago un push, quiero saber que esto compila, quiero ejecutar mis pruebas unitarias, quiero ejecutar un montón de cosas y ver que todo va bien, y por otro lado, también cuando ya vayamos a hacer un mail sino cuando ya queramos hacer un despliegue, desplegarlo. En este caso vamos a ver dos modos de despliegue que tendríamos: esta aplicación punto netcore, que la desplegaríamos tanto a Azure DevOps, eh, perdón, uy, Azure DevOps, pues, la desplegaríamos tanto a Azure con un App Service eh, normal y corriente, y a un Azure App Service con Docker. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tenéis en este repositorio, ¿de acuerdo? Que lo tenéis, todo es público, o sea, que lo podéis ir viendo. Y vamos a empezar sobre todo a, oye, ¿cómo construimos nuestra primer GitHub Actions? Nosotros tenemos aquí la parte de Actions, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando lo empiezas a ver en un repositorio que está vacío, no ves esta pantalla, lo que te da es, una pequeña ayuda que te explica de qué son GitHub Actions y qué son los workflows, pero lo que sí que tenemos es un botón de nuevo workflow. Como decía, una y realmente los workflows van a ser todos ficheros de YAML que tenemos en un repositorio del código fuente que se va a crear automáticamente, que es punto GitHub barra workflows, pero si nosotros nos venimos aquí, podemos crear nuestro primer workflow desde aquí con nuevo workflow y fijaros, lo primero que nos ofrece es una pequeña ayuda, decir, oye, si tú ya estás trabajando con un tipo de aplicación de las que tenemos aquí pues mira te damos plantillas que ha hecho la gente de github o otros colaboradores de github para que empieces a trabajar como os decía una es, um, github actions no es sólo eh, de compilar y de desplegar lo podemos usar tanto para generar milestones como para generar alertas como para generar un montón de cosas lo normal pues bueno va a ser el, el hacer este tipo de cosas si no queremos usar ninguna plantilla pues podríamos venirnos aquí si quiero yo usar por ejemplo esta plantilla de netcore pues puedo hacer el setup de este workflow y fijaros lo primero que me está haciendo es venirme a esta interfaz de edición de los ficheros de workflow que ya está editando un nuevo fichero yaml en el directorio punto github barra workflows lo primero que le damos eh, no sé qué tal se verá pero voy a meterle un poquitín más de zoom Perdona. para que se vea mejor el código el código fijaros que aquí lo que me va a enseñar es el nombre que es el que se le va a dar en el listado de acciones cuando lo tengamos aquí. De acuerdo y me está creando lo primero. Oye, ¿qué disparadores queremos tener de todo esto? Igual que en la parte de proyectos teníamos toda la parte de automatización, Es decir, oye, cuando se aprueba un nuevo PR, pues se pasa cerrado y demás. Nosotros aquí le podemos decir, ¿cuándo queremos que se ejecute estas acciones que tenemos aquí? Tenemos IntelliSense. Fijaros que si yo doy aquí un Enter. Me salen un montón de distintas. Eh, automatizaciones, perdón, de distintos triggers que puedo usar, por ejemplo, el que estaba enseñando, un ahí, el de Milestone, ¿de acuerdo? entonces podemos usar cualquiera de estos. Hay documentación en, en cuanto a lo que es cada uno de ellos, ¿no? no nos da tiempo a profundizar, pero fijaros que aquí por defecto me ha creado estos dos el de push, decir, oye, cada vez que haya un push a la rama de master, se va a ejecutar esta automatización o cada vez que haya un pull request hacia la rama de master, se va a ejecutar esta automatización de GitHub ¿De acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Los trabajos, que puede haber uno o varios. En este caso, tenemos un único trabajo de build. Ahora vamos a ver un ejemplo con varios trabajos, con un trabajo de build y otro trabajo de despliegue. Todo esto al final se tiene que ejecutar en algún sitio. Recordemos que ahora estamos, para este ejemplo, estamos trabajando en un proyecto público de github.com y tenemos, si no recuerdo mal, 2.000 minutos gratis. Es decir, yo cuando haya ejecutado este GitHub Actions durante al mes las suficientes veces como para que se hayan consumido esos 2.000 minutos, ya no lo vamos a poder volver a ejecutar. Recordad que tenemos también la versión de Team y la versión de Enterprise que nos da hasta 50.000 minutos. También aquí yo estoy seleccionando un eh, agente que me proporciona GitHub, es decir, yo en este agente hay documentación de qué es lo que está instalado. En este caso es un Ubuntu, porque estamos usando Netcore y podemos compilar en Linux perfectamente. Hay documentación de que tenemos instalado, pero si tenemos necesidades especiales, nosotros podemos venirnos a Settings, de acuerdo, podemos venirnos a la parte de Actions ¿de acuerdo? y podemos crear. O podemos instalar nuestros propios self hosted runners para si tenemos que hacer despliegues desde alguna zona de MZ, si tenemos que preparar estos agentes con algo personalizado que necesitamos hacer. Oye, yo puedo venir aquí a hacer un ad runner. Básicamente lo que me va a dar es un ejecutable y unas instrucciones para ejecutar esto y configurar un runner directamente en mi máquina. De acuerdo y después las instrucciones de cómo podemos cambiar. Nuestros GitHub Actions para usar estos runners también lógicamente aquí hay limitaciones de qué podemos hacer qué no podemos hacer dependiendo de la capa de GitHub que estemos trabajando. Y una vez configurado esto ya sabemos cuándo se va a ejecutar esto. Ya sabemos que tenemos un trabajo de build que se va a ejecutar en esta agente y qué es lo que vamos a ejecutar y ahora ya es lo que es muy variable dependiendo de cada proyecto. Esto lo veíamos también con Nacho y con Juanjo. Fijaros que lo primero que va a hacer, y aquí estamos hablando de un lenguaje YAML, es: mira, yo lo primero que voy a hacer es un checkout del código fuente. Pero esto lo voy a hacer porque esto es un trabajo de build, lógicamente, para compilar. Necesito antes hacerme el checkout del código fuente. Y para eso, con esta sintaxis, usamos una tarea de las que hay en GitHub Actions. ¿Cómo sé yo qué tareas hay en GitHub Actions? Fijaros que aquí a la derecha, cuando estoy editando un fichero de, que está en este directorio, ¿De acuerdo? Me dice esto, me dice, oye, ¿qué acciones tenemos disponibles? Podemos buscar en el Marketplace. Si yo busco, por ejemplo, la de Checkout, me encuentra esta. Si yo la selecciono, fijaros cómo aquí me da unas instrucciones para poder usarla, que yo puedo coger, copiar, venir aquí. Sí, que, que al, al principio ese, ese Marketplace no era tan importante como ahora, ¿vale? Claro. Pero ahora ya, digamos que muchas de las cosas que ya antiguamente lo teníamos, hoy casi todo el mundo, como contaba también Melero, ya están haciendo tareas, tanto en Microsoft sí. como GitHub, como la parte de Google, o como eh, al final a todo el mundo le interesa tener un buen catálogo de, de tareas que podamos tener en, en, en GitHub Actions. Efectivamente, y esto es muy interesante lo que dicen ahí por una cosa, porque Realmente nosotros lo que estamos ejecutando aquí, lo que va a ejecutarse al final y lo que podemos automatizar con GitHub Actions es cualquier cosa que podamos ejecutar desde una línea de comandos. Realmente estas tareas lo que ejecutan son bueno, tienen, se pueden programar, o sea, las podéis desarrollar las propias vuestras tanto con TypeScript, vamos, con node, ¿vale? Y type script, como con docker, pero lo que van a hacer es ejecutar acciones de línea de comandos o ejecutar contenedores docker dentro de este agente. Entonces, fijaros, esta, aquí estamos usando una acción que lo que hace es un JIT checkout, ¿vale? De la rama y del código fuente. Tenemos aquí otra que lo que va a hacer es prepararnos este agente. En este caso, lo que estamos haciendo es hacer el setup de .Net Core. Lo que va a hacer es irse al repositorio de .Net Core de Microsoft, descargarse esta versión y ponerla disponible en nuestro path, en, en la variable de entorno de path. Para que si nosotros después por línea de comandos ejecutamos el comando dotnet esté disponible. Y de hecho, lo que vemos en las siguientes tareas, fijaros como la de instalar las dependencias que es ejecutar el comando dotnet restore. Aquí ya vemos que la sintaxis es distinta. Vemos que lo que tenemos es el nombre igual que lo que teníamos aquí, pero ya no tenemos un uses. Lo que le estamos diciendo es directamente ejecutame este comando. En la línea de comandos, igual para la tarea de build por ejemplo, nosotros vamos a ejecutar la build y yo lo que le voy a decir es ejecutame el comando.net Bill con determinados parámetros o para la tarea de test. Nosotros aquí hemos creado este fichero de cero, lo podemos ir rellenando, lo podemos ir creando, no lo voy a comitear todavía y quiero que veamos. Dos que tenemos ya creados en este repositorio que os podéis clonar. Si yo me vengo a este directorio, primero vamos a ver uno que es un CICD de una aplicación web. Fijaros cómo, en cuanto que yo desde aquí le digo editar, él ya detecta que estamos en GitHub Workflows y lo que me viene no es a la edición de un fichero directamente en web como podríamos tener normalmente en github sino que me viene a la parte del marketplace y aquí yo ya lo que he hecho ha sido ir completando esa, esa plantilla inicial que teníamos fijaros que tengo aquí esto tengo aquí en este caso pues la plantilla tenía la 31301 si no recuerdo mal yo aquí lo he actualizado a la 31402 pero por ahora todo lo demás son ejecuciones de comandos Claro, normalmente eh, simplemente con el ejecutar el dotnet build a lo mejor no me vale, ¿por qué? Tenemos también cosas que tener en cuenta como cómo vamos a desplegar base de datos, cómo vamos a hacer un montón de cosas. Yo en este caso para la base de datos, aunque hay otras estrategias como por ejemplo usar el propio Entity Framework en el, la primera ejecución de la aplicación para que se creen el esquema de base de datos. Pero para que veamos otros ejemplos, yo por aquí, aquí eh, por ejemplo, he hecho esto. Estoy ejecutando un comando que no es .NET RESTORE, sino .NET Tour Restore Y yo en este repositorio, lo que tengo... Es una aquí en config. Tengo un fichero que me genera .net de acuerdo con unos comandos y yo le estoy diciendo que las herramientas las tools que necesita este repositorio es por ejemplo Entity Framework y en esta determinada versión, por tanto, cuando yo ejecute esta herramienta, lo que va a hacer es instalarme Entity Framework de acuerdo El, la versión de .net Core dentro, perdón dentro de la gente que estamos ejecutando. de acuerdo. Si seguimos avanzando, pues yo lo que hago es un net restore de las dependencias de la solución y aquí lo que voy a ejecutar es la compilación y la ejecución de los tests. Y aquí ya hay otra cosa interesante. Nosotros va a haber cosas durante la ejecución de nuestras GitHub Actions que usemos en varios sitios. Igual que en código fuente tenemos la máxima de don't repeat yourself, eh, lo vamos a tener en estos ficheros YAML. Entonces, yo aquí normalmente habría puesto .net build, la solución, configuration, release, no restore. ¿De acuerdo? Y este release que pondríamos aquí, fijaros que yo aquí en los dotnet test haría exactamente lo mismo. ¿Qué he hecho aquí? Crearme una variable de entorno que me permite, eh, eh, perdón, GitHub Actions, que la he definido aquí. Fijaros que realmente son variables de entorno. ¿eh? Esto cuando yo estoy haciendo esto, está definiendo en la ejecución de este GitHub action en esta máquina, una variable de entorno que se llama buildconfig y cuyo valor es release. Como esto es un Ubuntu lo que y como en Ubuntu las variables de entorno las referenciamos con dólar y el nombre de la variable de entorno y lo que estoy ejecutando aquí es un script que se va a ejecutar en la línea de comandos, fijaros que yo aquí lo que le estoy poniendo es esta variable de entorno. De acuerdo, igual que cuando hago el publish del site, en este caso lo que tengo yo aquí es una aplicación web que tiene un website que está, en, de, eh, que vamos, que está aquí en este directorio. Y yo lo que lo voy a hacer es publicarlo en su versión release y lo voy a publicar a este directorio. Luego veremos la importancia de que yo lo estoy publicando a este directorio en específico. También más cosas que vemos aquí. Fijaros cómo yo aquí esto no le he dicho nada. ¿Dónde se va a ejecutar esta línea de comandos? En el directorio raíz de donde se ha hecho el checkout del código fuente. Yo en este caso, por ejemplo, quiero ejecutar este comando dentro de este directorio, dentro del contexto de este directorio, pues le puedo decir un working directory. Aquí, como os decía, tenemos IntelliSense, podemos ver un montón de cosas, podemos ver todos los parámetros, podemos ver toda la configuración que podemos hacer para cada una de estas acciones. Y también os decía al principio, la base de datos, yo en este caso quiero desplegar la base de datos mediante scripts de SQL. Ya os digo, no quiere decir que esto sea ni mejor ni peor que otras cosas, podríamos estar discutiendo horas sobre cómo hacerlo. Pero yo lo que tenía era que me estaba instalando la herramienta de Entity Framework en este paso, yo lo que tengo en este proyecto son dos proyectos que tienen migraciones de Entity Framework perdón un proyecto que tiene dos esquemas de migración de Entity Framework vale dos contextos que los tenemos aquí y lo que estoy haciendo es mediante el comando de de.net EF que he instalado antes generar los scripts de migración. En unos directorios determinados de acuerdo. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Oye, yo lo que quiero es desplegar tanto lo que he publicado aquí, el site vale que me ha generado. Sabéis que con el Publish publish lo que me va a hacer es crearme en este directorio todos los ficheros que yo necesito para ejecutar este site, ya sea en un IS on Premises como en una en una app service, por ejemplo, de acuerdo, pero yo lo tengo todo esto aquí en estos directorios que he publicado. Yo lo que voy a hacer después es desplegarlo para desplegarlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy primero. Subiéndolo a un almacenamiento que me proporciona Github para que siguientes pasos de despliegue o si lo tuviese separado, porque también lo podemos separar en distintos workflows o podríamos usar herramientas como delivery Bot para hacer todo lo que es los despliegues. Yo lo que voy a hacer es con otra tarea que tenemos, que en este caso ya no es una línea de comandos, lo que voy a hacer es subirme estos artefactos que yo he ido publicando a un almacenamiento interno de Github si alguno estáis acostumbrados a Azure DevOps es como las herramientas que tenemos en los pipelines de Azure DevOps de Publish Pipeline Artifacts en este caso yo tenía el website publicado en este directorio de acuerdo que como estaba dentro de este working directory, pues hemos subido dos niveles y me ha quedado a nivel raíz lo que estoy haciendo aquí es publicar un artefacto que se llama website y el path que estoy publicando es este Publish ahora iremos a esto ¿Vale? Y los scripts que los estaba generando en el directorio scripts, pues los estoy publicando aquí también. Otra de las buenas prácticas que tenemos a la hora de desplegar nuestro código fuente es eh, infraestructura como código. Oye, yo cuando despliego quiero asegurarme de que la infraestructura existe allá donde voy a desplegar, en este caso Azure. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Añadir unas plantillas ARM, De acuerdo, que veremos también qué tareas vamos a usar, igual que aquí estábamos usando tareas como para, por ejemplo, el setup de donde Core, vamos a ver ahora qué otras tareas tenemos para hacer lo que es la publicación a, a una nube como Azure, que podría ser Azure, porque aquí tenemos las tareas de Azure, ¿de acuerdo? Como tenemos las tareas de Amazon Web Services, como tenemos las tareas de Google Cloud. ¿De acuerdo? A ver. ¿Vale? Como tenemos tareas específicas para desplegar a Google Cloud. Tenemos un montón de ellas. Y si no, ya os digo, cualquier cosa que podamos automatizar con línea de comandos. Entonces, yo lo que tengo en este repositorio son unas plantillas ARM. Unas plantillas ARM que las podemos ver desde Visual Studio Code o para que veamos también otra cosa que nos estaban hablando al principio. Yo tengo aquí un par de code spaces, ¿de acuerdo? Que vamos a ver ahora. Entonces, tengo un primer code space que es este, que está enganchado contra la rama master. Y fijaros que un code space, que esto, por cierto, eh, voy a ir cerrando alguna ventanilla. Los que no veáis que tenéis aquí la parte de Codespaces tenéis que veniros a. GitHub spaces. Y pedir que os den acceso normalmente no suelen tardar demasiado en daros acceso y al final lo que son los Codespaces que ha estado comentando Nacho al principio no es más que un entorno de desarrollo en la nube en la cual si os fijáis tenemos un VS code. De acuerdo, pero que lo estoy ejecutando directamente desde el navegador. Desde aquí incluso yo lo tengo configurado para que podamos compilar. Fijaros que le he dado control shift B. ¿vale? Y ahora pues está aquí recogiendo las tareas. Es que lo acabo de arrancar y a veces que el code space al arrancar tarda un poquito. Entonces podríamos compilar, tenemos y podemos incluso generar, vamos ejecutar comandos de docker aquí dentro y un montón más de cosas. Pero lo que os quería enseñar aquí es que tenemos un directorio ARM. De acuerdo que está en el repositorio en el cual yo he agregado una plantilla de Azure Resource Manager para hacer el despliegue de mi infraestructura junto con lo que es la publicación del código. Vamos a ver que está tardando un poquitín de más ahora. No sé si mientras tanto hay alguna duda por el chat. Entiendo que no, porque no habéis comentado nada. Sí, yo voy mirando, Luis. Vale. Sí, había una pregunta. eh Sí. Sí, hay una pregunta que dicen pues, que si esto no hace competencia a la gestión con Azure DevOps, se refieren al tema de Projects y automatización. Eh, a la parte de Boards, más concretamente. Bueno, en general dado... a, a DevOps, eh, hablan de DevOps, gestión de DevOps, se refieren a proyectos y automatización. Supongo que será Boards. Sí, tanto Python. Boards como Azure DevOps. A ver, aquí hay un Sí, yo os diría, a nivel de repositorios, GitHub, yo creo que ahora está un paso por delante de, de lo que pueda ser eh, Azure DevOps de acuerdo, entonces yo ya mi idea es que según vayamos teniendo GitHub repos, pues ir migrando a GitHub repos. En cuanto a boards, si con los issues y con lo que hemos visto de milestones os pues vale, podéis tirar directamente con eso. Pero tenéis que tener en cuenta que en Azure DevOps tenemos mucha más funcionalidad a la hora de tener boards, de tener automatizaciones de la gestión. Tenemos herramientas como son los delivery plans, tenemos distintos niveles de gestión como son las user stories, las tareas, las features, las épicas. Tenemos un grano muchísimo más fino a la hora de gestión de los proyectos. Lo bueno es que Azure DevOps podemos trabajar los Azure DevOps con los boards y tener todos nuestros repositorios en GitHub. En cuanto a CICD. Es también un poquitín similar, por ejemplo, para CI, pues todo prácticamente se puede hacer a día de hoy con GitHub Actions. La verdad es que la parte de CI de GitHub Actions, la integración continua de GitHub Actions, está muy completa. Si ya vamos a lo que es Continuous Delivery, diríamos que Azure DevOps Pipelines tiene, está un escalón por encima de, eh, de lo que son las GitHub Actions a la hora de desplegar, pero también la parte buena es que yo puedo usar los repositorios de GitHub, tener todo mi código fuente en GitHub, usar los boards de Azure DevOps, usar la integración continua con GitHub Actions y usar el despliegue con Azure DevOps enganchado, enganchando los pipelines con, con el código fuente que tenemos en GitHub. Entonces, realmente no es competencia, sino que se van complementando los unos a los otros. Sí, sí, que, hay, sí que hay partes que se solapan. Vale, si Azure Pipelines vale para CI, igual que GitHub Actions vale para CI. Pues sí, se solapa. Juzga, prueba una, prueba otra y juzga cuál es la que mejor te da para tu entorno. Al vale, esto se me ha quedado aquí un poquitín. Bajo. También pregunta aquí un poco hasta donde se pueda apuntar, imagino. Eh, si, si, si el futuro de GitHub, digamos, es un all in one para en un futuro sustituir completamente a DevOps, ¿cuál es la estrategia del futuro? Un poco, yo creo que sí, es la eso. Eso tendrían que responderlo y otras personas. Eh, por aquí hay eh, otras personas que son Nacho y Juanjo, pero bueno, Microsoft ya anunció que con la compra de GitHub todo va a ir muy todo va a ir convergiendo bastante. No, te, no podemos decir o no sabemos tampoco decir hasta qué punto en un sitio o en otro, pero todo va a converger, desde luego no tiene sentido mantener dos productos y ahora mismo lo que propone Microsoft es oye usa github repos cuando necesites eh, trazabilidad más importante usa Azure DevOps para los Boards, cuando necesites cosas más importantes de despliegue pues usa Azure Pipelines junto con los github repos al final son herramientas que como decimos hay parte que se están solapando y hay parte que unas sí, son más que otras que nosotros podemos pensar que habrá una convergencia pero no deja de ser posible. Con sí. percepción o una intuición, pero nada mucho más formal, digamos, que eso, ¿no? O sea, desde luego para mí ahora no, no me supone un cambio de mentalidad de decir, pues ahora tengo que emigrar. No, voy usando las herramientas. Lo bueno es que la integración es muy fuerte. Entonces voy usando las herramientas de uno y otro según voy necesitando en un mismo proyecto, ¿eh? sin necesidad en... de migrarme entre uno y otro. Bueno, y en realidad bueno la sintaxis de JavaScript es un poco diferente, pero no dejan de ser... Ya es sí. como los que tenemos en, en Pipelines y tampoco eh, digamos que cambiar a uno a otro es eh, nada que nuestra no, no una complejidad traumática, eso es. No es traumático. Ya os digo, lo único pues sí, Azure Pipelines para despliegues, sobre todo si tenéis entornos de Kubernetes, por ejemplo, tenemos de la .NET de 2020 Ajá. que hicimos hace poco una charla que dimos Juan Ramírez, esto es la autopublicidad, ¿vale? Que hicimos sobre despliegues avanzados con AKS en Azure Pipelines que son funcionalidades que todavía no están en GitHub. No sabemos si nunca llegarán a estar en Github, son cosas que están en Azure DevOps. environments Sí, entonces, bueno, se me ha quedado un poquitín, también es una funcionalidad en preview, vale, lo de los code spaces son cosas que pasan, pero que veáis, tenemos aquí también esta plantilla RM que tenemos en el repositorio de código fuente que al final lo que va a hacer es crearme una serie de recursos en mi suscripción de Azure. Estos recursos pues son, por ejemplo, un App Service, un SQL Server, me está creando las reglas de firewall de la, del SQL Server, un App Service Plan, las bases de datos que necesitamos. Entonces yo esto desde mi GitHub Action, lo que estoy haciendo es estos ficheros que necesito, vale, que son accesorios también a mi despliegue, pues los subo. ¿De acuerdo? Podríamos decir que una vez que llegamos a este punto, una vez que hemos ejecutado esto, tenemos todo lo que necesitamos para desplegar nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Vamos a necesitar alguna cosa más, pero ahora veremos y el siguiente paso que teníamos es que aquí tengo otro yo que en este caso lo he llamado deploy lo primero que veo es que ya le he establecido aquí una dependencia le digo oye este paso de deploy necesita que se haya ejecutado antes el débil para qué? para que tengamos esos artefactos y también otra diferencia yo en este caso voy a hacer tareas voy a ejecutar tareas que necesitan por ejemplo de Windows y lo que le estoy diciendo es que la gente que voy a usar es un agente de Windows. Más diferencias, fijaros que aquí ya estamos hablando de deploy. Yo aquí ya no necesito traerme el código fuente. ¿Por qué? Yo lo que he hecho es en la parte de build, he compilado una versión determinada de lo que tengo en el código fuente. Ya no voy a hacerme un checkout. Yo lo que estoy haciendo es descargarme mediante otra tarea todos los artefactos que habíamos publicado en la fase previa de build. ¿De acuerdo? Y aquí ya vienen más cosas interesantes. Aquí ya no estamos hablando tanto de ejecutar comandos como por ejemplo. Oye, yo voy a desplegar a Azure. Lógicamente para desplegar a Azure necesito unas credenciales. Necesito estar logado en Azure. Bueno, pues la gente de Azure en este caso me ha preparado una tarea. Que es la de Azure Login que lo que hace es autenticarme el contexto. No me autentica la gente para siempre, sino autenticarme el contexto de ejecución. De este deploy con unas credenciales de Azure. Claro. No vamos a poner, esto lo comentaba desde el principio Juanjo, lo ha comentado también Luru, no vamos a poner credenciales aquí. Ojo, esto es un fichero del repositorio. Si yo pongo aquí credenciales, tenés por seguro que todo el mundo que vea este repositorio va a ponerse a crearme recursos en mi suscripción de Azure. De hecho, esto ya le pasó a una persona una vez que subió sus credenciales de la nube de Amazon y cuando se quiso dar cuenta en una semana tenía 1.500 dólares de gasto de gente que había empezado a crear recursos en esa suscripción de, de Amazon. Entonces, una cosa que tenemos en Github son los secretos. Fijaros que yo aquí estoy referenciando un secreto con esta sintaxis y los secretos, ¿dónde los tenemos? En los settings de mi proyecto. Yo aquí en mis settings tengo una parte que es secret, ¿vale? Y yo me he definido todos estos secretos. Entre estos secretos tenemos... El de Azure Credentials de acuerdo. Quizá, sí, yo, quizá esta también es una parte un poquito más limitada, ¿no? Con respecto a DevOps en sentido. Probablemente de, en sí. Grupos probable de variables, variables. Sí, en, en Azure DevOps pipelines, por ejemplo, tenemos grupos de variables que incluso los podemos enlazar con Azure Key Vault. Eso aquí es. tenemos estos secretos aquí. Y es más, una cosa que hablábamos Luru y yo el otro día. Aquí por defecto, todos son secretos. ¿Vale? Yo aquí podría haber definido, haber querido definir, oye, yo quiero lo de Build Config Release. A lo mejor oh, lo puedes claro. haber ingresado aquí. Bueno, pues lo podría definir, pero me queda como secreto. Entonces, como veis, como son secretos, si yo me vengo aquí al update, no me va a mostrar nunca el secreto, lo que me va a permitir es actualizarlo. ¿Cómo yo sé que tengo que meter aquí en el secreto? Porque los desarrolladores de esta tarea, y esto, si alguna vez desarrolláis una tarea, lo tenéis que tener en cuenta en la documentación, pues me han hecho una documentación en el marketplace que me dice. Oye, ¿cómo tienes que usar esta tarea? ¿Cómo funciona esta tarea? Pues mira, te tienes que generar, por ejemplo, aquí abajo lo ponía, ¿vale? Configurar las credenciales de despliegue, te tienes que generar un service principal, ejecutas este comandito personalizándolo para lo que tú necesitas. Este comando te da un JSON de salida que con este JSON tú te lo copias, lo pegas al secreto, ¿de acuerdo? Con esas credenciales y se utilizan esas credenciales. Pero digamos que a partir de este punto, Tú ya estás logado en una suscripción de Azure con las credenciales que le has, eh, que le has, que le has dado aquí. ¿vale? Y aquí que tenemos pues más tareas. Ya no estamos ejecutando líneas de comandos. Fijaros que tenemos otra tarea del Marketplace. Vamos a venirnos aquí, que es Azure ARM, que lo que me permite es desplegar una plantilla RM, una plantilla RM que yo tenía en el repositorio que he publicado, ¿de acuerdo? Y que tiene una serie de parámetros. Aquí ya veis que tenemos. Esto nuevo que no habíamos visto prácticamente hasta ahora. Cuando nosotros tenemos una tarea que es un uses, lo que nosotros decimos es con y aquí lo que tenemos es una serie de parámetros que igualmente el desarrollador de esta tarea nos los ha dicho. Nos dice, oye, este parámetro vale para esto, este parámetro vale para esto. Entonces, lo que les estoy diciendo, pues, fijaros, yo aquí estoy desplegando un resource group, estoy desplegando a esta suscripción ID. Podríamos decir que la suscripción ID no es un secreto. Vale, pero a mí sí me gusta tratarla como un secreto porque la verdad es que con un ID de suscripción de Azure ya se pueden hacer bastantes cosas. Entonces, tampoco la deberíamos de dejar aquí escrita. Pues bueno, el, grupo, el nombre del grupo de recursos no es ningún secreto. Da igual esto porque esto se puede crear con cualquier nombre. Le estoy pasando la plantilla. Le estoy diciendo que el despliegue va a ser incremental. Y fijaros que yo también lo que le estoy pasando es esta, esta tarea admite una serie de parámetros. Le estoy pasando, pues oye, ¿cómo se va a llamar? El site o incluso la contraseña de eh, SQL que vamos a poner que lógicamente que para que no esté aquí se la estamos pasando como un secreto y esto por ejemplo aquí también es importante ¿Por qué? porque ahora cuando sigamos avanzando vamos a ver cómo hacemos el display de la aplicación perdón el despliega de la base de datos tenemos más tareas por ejemplo para desplegar el website oye yo aquí en este punto ya he creado mi website qué es lo que voy a hacer ahora como estamos hablando de de crear, de desplegar un app service lo que voy a hacer es subir los ficheros de ese app service que habíamos compilado en el primer paso subirlos a este app service pues lo que le estoy usando es otra tarea de nuevo que voy a insistir mucho en lo de las tareas vale hasta que ya quede prácticamente claro pero por ejemplo tenemos eh, otra tarea que es azure service perdón Deploy to Kubernetes Cluster. Bueno, es una de las que están por aquí. Webapp, espera, esta siempre se me olvida el nombre. Azure Webapp, ¿vale? Que me permite desplegar un site y ¿qué es lo que le estoy diciendo? Pues oye, este paquete. Que habíamos compilado en el primer paso, lo habíamos publicado como un artefacto, lo habíamos descargado como ese artefacto en este siguiente paso, pues lo que voy a hacer es desplegarlo aquí lo voy a desplegar a esta aplicación a la aplicación Netcore core github que es la misma que he creado en este paso con lo cual ya está todo bien claro aquí nosotros hemos desplegado siguiente pregunta vale pero cuando yo despliego mis settings de desarrollo son distintos de los settings que yo tengo en producción en desarrollo en desarrollo de azure en producción pues más tareas que tenemos yo lo que estoy haciendo con la siguiente tarea es decir oye yo quiero pasarle toda una serie de settings, ¿de acuerdo?, a mi aplicación, ¿de acuerdo?, a esta aplicación, a este NetCore GitHub que tenemos aquí. Entonces, aquí lo que le estoy pasando es las cadenas de conexión, que me viene también de un secreto. Si yo miro la documentación de esta tarea, lo que me permite esta tarea, settings, ¿vale?, es pasarle un JSON, ¿de acuerdo? Que tiene una forma determinada, básicamente es si os vais al portal de Azure y vemos el JSON, es el JSON que tienen de configuración, pues oye, le seteo, le hago el set de todos esos settings de configuración, no tiene mucho más, pero veis que lo estamos todo automatizando, no estamos no tenemos que intervenir manualmente para nada y lo siguiente que hago es desplegar la base de datos, pues para la base de datos yo había generado unos ficheros SQL, tengo otra tarea que lo que me permite es ejecutar ficheros SQL contra un SQL Server en Azure, que es la tarea de SQL Deploy, pues ejecuto estos ficheros que había publicado en el primer paso contra esta cadena de conexión, contra este servidor de base de datos que había mostrado en la plantilla de RM. Eh, no lo voy a ejecutar porque tarda un ratito, vale. pero si nos venimos aquí a las Actions… ¿Vale? vamos a venirnos a una ejecución previa para que veamos cómo cuando está ejecutando qué es los logs que nos va dando. De acuerdo, entonces fijaros, yo aquí tenía toda la parte de Bill, todos los pasos que hemos visto antes, me va dando aquí todo ese log, ¿vale? De todas las cosas que ha hecho. Y una cosa muy importante, fijaros, yo aquí había publicado, por así decirlo, eh, toda esa serie de artefactos para después desplegar que podríamos decir? Bueno, ¿por qué los has publicado? Podríamos haber hecho el despliegue ahí directamente. Fijaros que cuando yo lo publico también pasa una cosa muy interesante y es que me han generado aquí estos artefactos. ¿De acuerdo? Estos artefactos que yo he publicado, si yo necesito depurar, si yo necesito ver qué es lo que ha ocurrido, si yo necesito ver esos scripts de ARM para revisar algo, para probarlo, yo ahora mismo me los podría descargar, ¿de acuerdo? Los descargaría a mi local y podría examinar lo que yo quisiese sobre ellos. Pero esto es ya lo que ha compilado en ese momento y lo que va a desplegar. ¿Vale? Si me vengo a la parte de deploy. Si esto tiene bien responderme, fijaros que tenemos algo muy parecido. Lo que está haciendo es descargarse esos trabajos cuando estamos llegando al Azure Login. Todos los secretos en los logs, siempre igual que Azure DevOps Pipelines, me los va a sacar con asteriscos. Pero fijaros como aquí ya estamos logados en Azure y a partir de aquí está desplegando, está haciendo este despliegue ¿vale? a la plantilla RM. Vamos a venirnos un momentito a Azure. Vale. yo en Azure, ¿qué es lo que tengo? Tengo este grupo de recursos. Que hemos desplegado con la plantilla RME. Bueno, el grupo de recursos, veis que tiene más o menos lo que os comentaba en la plantilla RME. Perdonad, tenemos un servidor de base de datos y las dos bases de datos que estamos desplegando. Un app service y su service plan. Y, por supuesto, como siempre, pues application insights para hacer toda la monitorización. Si yo me vengo aquí a la parte de deployments. Puesto que lo estamos desplegando con una plantilla RM tenéis que tener en cuenta que esto solo sale aquí cuando es plantillas RM si fuese Terraform, por ejemplo, no sale aquí en los deployments. Yo podría decir, eh, ¿dónde tenía esta no? Aquí. Y diría, fijaros que aquí yo le he puesto un deployment name con este churro, me podría venir aquí, es decir, pues es el que empieza por 369 y acaba por 837. Fijaros, como yo puedo venirme aquí. Y ver qué es lo que ha ocurrido en el despliegue de esta plantilla rm y aquí metemos otra cosa y es oye mmm, vale si yo no cambio este nombrecito si yo no genero este nombrecito aleatorio qué es lo que ocurre que tener siempre un deploy y no voy a saber cuál es cuál entonces otra cosa que tenemos en github actions. Son algunas variables que tenemos del sistema. Sí. Vamos para acá. Vamos a ver otra vez el workflow file. Fijaros como aquí estábamos usando, por ejemplo, el tema de secretos. Aquí estábamos usando variables que nosotros habíamos definido eh, por aquí. Y aquí tenemos otra cosa para ese deploy numerito. fijaros que es deploy guión. Y aquí tenemos variables como por ejemplo el GitHub, el run ID. Tenemos otras que son el RAN number cada una significa una cosa y dependiendo del contexto tenemos distintas variables aquí Luru. Sí, me acuerdo que tuvimos un día una revisión de sobre si el RAN number si el run ID. Yo la verdad ahora mismo yo creo estoy usando casi siempre el run ID, pero había un conflicto determinado con el RAN number. Sí, porque el run, quiero recordar que el, el run ID. Eh, es incremental siempre entre todos sí. los actions, mientras que el sí. otro tiene como un reset. Entonces nos pasó que cuando publicamos una versión nueva del paquete, nos publicó un paquete menor, porque para él no era, o sea digamos que el número mayor no lo tenía como en orden. O sea, el 1 era, era mayor que el 11. Eh, naget ¿te sí. acuerdas? Sí, sí, me acuerdo de eso. Entonces, yo por ejemplo aquí estoy usando el Github Run ID, pero lo bueno de esto es que también aquí hay mucha documentación al respecto. Si buscáis, por ejemplo, Github Run ID en Google, que vais a venir a esta página. Vale, y os va a hablar mucho de los contextos y de las expresiones y de las cosas que nosotros podemos usar. Por ejemplo, tenemos el contexto de Github, si yo me vengo al contexto de Github, todo esto son variables. Son variables que yo puedo usar en mis scripts para representar distintas cosas imaginaos yo por ejemplo esta que puede ser interesante para poner una etiqueta que luego veremos también en contenedores docker yo puedo etiquetar un contenedor docker que estoy publicando con el SHA del cómic concreto para saber oye cuando se generó esta imagen docker pues tenía este SHA o para etiquetar un deployment o para etiquetar cualquier cosa. Entonces, es otra funcionalidad también que tenemos en nuestros scripts para poder eh, complementar, para poder hacer todo este tipo de cosas. Luis, otra, otra función interesante, eh, no sé sí. si quieres acabar esto o lo puedo enseñar, eh, sería la parte de services, ¿no? que es algo que también una... tenemos en Azure DevOps y podríamos. Sí, una cosa, una y también antes de terminar, que una cosa que me gusta que la que además lo estoy haciendo ahora con DevOps, que lo tiene GitHub Options, que me gusta mucho que DevOps no lo tiene es el tema de lanzar los workflow manuales pudiendo pasarle variables sí, lo, bueno lo de las variables no lo voy a enseñar aquí lo vemos luego lo de los servicios también eh, lo vemos ahora acabo con esta y enseño otro el otro ejemplo de docker que es basado en este que va a ser muy rápido y vemos los services y vale, va lo de las variables, ¿vale? porque lo de los servicios de hecho no sé si lo tenía ya también en el de docker entonces fijaros que aquí estamos haciendo ese despliegue nosotros hemos hecho el despliegue de la aplicación eh, hemos subido los paquetes y una vez que yo ya la tenga desplegada vale que vemos aquí pues vamos a volver al log de todo esto fijaros como aquí ha ido desplegando el web app pues me dice oye pues estoy desplegándolo, estoy configurando todos los settings estoy haciendo la ejecución de estos scripts para desplegar mi base de datos una vez que tenemos todo esto hecho pues yo tendría aquí la aplicación que no es más que la aplicación de ISO eh, eh, Containers de Microsoft el de ejemplo. Vale, yo la tendría publicada en mi app service. Ya os digo, no lo voy a ejecutar porque es que si no, no nos da tiempo a ver todo porque tarda, tarda un ratillo. Pero básicamente tenemos la aplicación desplegada. Veis que aquí en este caso hemos hemos hecho una compilación, hemos desplegado una serie de ficheros. Pero hay otros casos, podemos estar trabajando con AKS o podemos estar trabajando, por ejemplo, con el mismo... Eh, con el mismo app service pero desplegando una aplicación docker vale entonces yo tenía este workflow que además uniendo una cosa que decías Luru, yo le había puesto eh, los eventos eh, perdón los triggers del push pero también le había puesto un evento un trigger que es el de workflow dispatch que lo que me permite es ejecutarlo manualmente según yo quiera vale pero dentro de este ejemplo tenemos otra rama que lo, la tenéis también disponible que es la rama de docker de acuerdo que tenemos otro tipo. De workflow y voy rápidamente sobre este. Entonces fijaros lo que le he dado aquí es otro nombre. Tenemos también el push en este caso en vez de en la rama master en la rama docker. Tenemos otro tipo de variables porque yo aquí en este caso lo que voy a hacer es en vez de compilar directamente la aplicación con.net build. Yo tengo un docker file que me permite compilar esa aplicación y estoy usando en este caso otra acción distinta aquí perdón. ¿Vale? De la gente de Docker, vamos a editarlo para que lo vayamos viendo también en las acciones. Fijaros, como yo estoy usando una tarea de la gente de Docker, que es eh, compilar y hacer el push de una imagen de Docker a un registry, en este caso un registry mío privado, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí. Fijaros que yo aquí tengo tanto variables que estoy usando desde aquí, ¿vale? Como secretos, pues lógicamente mis credenciales del registry tienen que ser secretos. Estoy publicando a este repositorio, estoy usando el tag, el run number, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, podemos decirle esto a esta tarea porque lo permite esta tarea, que es a GitLabels, que lo que coge es un montón de esas etiquetas que veíamos antes, como por ejemplo el SHA y un montón de cosas, y me lo añade como etiquetas a mi contenedor Docker. Si yo miro en mi registry, que lo tenemos aquí en Azure, en otro repositorio, perdón, en otro eh, resource group, Vamos a venirnos aquí, cr Yo me vengo aquí a mis repositorios de imágenes. Tengo la de e web Y podemos ver todos los tags que yo he compilado. Pues la última es de esta misma mañana que lo he publicado. Yo me vengo a este tag que he publicado. Y fijaros, cómo dentro de aquí, pues tenemos... Esta imagen y tenemos toda la información que del contenedor docker que hemos publicado sin más no tiene mucha más cosa de acuerdo. Yo a mí me gusta en las, cuando estoy trabajando con docker hacer la parte de compilación y publicación de la imagen en el paso de build Fijaros que luego lo que estoy haciendo ya aquí no es más que generarme los artefactos de por ejemplo los SQL publicarme la RM y en el siguiente paso de deploy. Aquí cambia un poco. Volvemos a hacer el login, volvemos a hacer el despliegue de ARM, pero en este caso ya no necesito hacer más. ¿Por qué? Porque en el mismo despliegue de ARM, yo lo que le estoy diciendo al App Service es qué contenedor tenemos que usar. Que lo tengo aquí. Le estoy diciendo, oye, App Service, actualízate y usa. Este contenedor que lo tenemos totalmente parametrizado para que cada vez que lo ejecutemos. Pues ejecute con el random NUMBER que es el que decíamos antes que puede dar problemas. Pero bueno que lo veis también para ejecutar esto. De acuerdo en este caso pues lo que ha hecho es ejecutar esto. Si nos venimos aquí a los actions. Que ya os digo esto lo tenéis todo en el repositorio. Os pues lo podéis clonar. Nos venimos aquí. A los logs. Y en la parte de build. Fijaros que yo aquí lo que he hecho ha sido el publicar ese contenedor docker porque como ahora os enseñará una y que también podemos levantar contenedores docker dentro del contexto de estos github actions en el agente tenemos todas las herramientas de docker con lo cual se pueden hacer cosas muy interesantes y cuando hemos desplegado pues simplemente lo que he hecho ha sido hacer el despliegue. Vale. Con esos parámetros y decirle que actualice ese vamos este site. Para usar esta imagen de docker. Si yo me vengo a Azure y me vengo a ese site. Que en este caso es un site que está ejecutándose con Linux y con docker. Yo lo que tengo configurado, lo que me ha desplegado, es que me ejecute ese contenedor. De acuerdo, simplemente no tiene, no tiene mucho más. Entonces veis que tenemos, si tuviésemos AKS, pues también tenemos eh, tareas de Helm, tenemos tareas de QVCTL, tenemos un montón de tareas distintas. Si quieres una y enseñar la parte de servicio, sí. porque es muy interesante. Vale, no sé si podéis ver mi pantalla. Sí. Vale, pues ya que abriste CodeSpace, vamos nosotros también a Mega CodeSpace, ¿vale? Eh, bueno, eh, en muchas ocasiones, eh, eh, pues tenemos necesidades de que, eh, como parte de ese de ese action que nosotros tengamos una serie de servicios disponibles para eh, un caso prototípico es, por ejemplo, los testes funcionales. ¿no? Dentro de los eh, eh, servicios disponibles puede ser, eh, pues yo mis testes funcionales de mi aplicación utilizan un Redis, utilizan un Postgres, un SQL Server, utilizan, yo qué sé, eh, pues un azurite para simular un, un, en los testes funcionales cuentas cuenta de stores, ¿vale? que no tengamos que aprovisionarlas, etcétera. Entonces, una de las cosas que nos permite, por ejemplo, si vamos a, a este, este GitHub Action de CD, una de las cosas que, nos, eh, que tenemos disponibles es la posibilidad de usar, como veis aquí, unos servicios. Básicamente la idea de esto es que eh, cuando se levante, digamos, esta máquina virtual, de Ubuntu que vamos a tener aquí disponible, pues esa máquina, ese contenedor, digamos, de Ubuntu, se levante conjuntamente con otros contenedores a los que nosotros vamos a poder referenciar directamente en la bill o bien directamente en la ejecución que hagamos dentro de esa bill. En este caso, este proyecto es capaz de trabajar con tres bases de datos diferentes, ser Server, Postgres, y MySQL, y por lo tanto, cuando vamos a hacer eh, la integración continua, lo que nos interesa es eh, que los testes que ejecutamos se ejecuten contra las tres versiones diferentes de, de, de base de datos. Ahora intentaremos hablar un poquito más y de que esto se puede complicar un poquito más. ¿vale? Entonces, lo que definimos son tres servicios diferentes. Fijaros aquí. Tenemos SQL Server, tenemos Postgres y tenemos MySQL. En cada uno de ellos definimos el contenedor que vamos a utilizar. En el caso del contenedor de SQL Server, pues la imagen es Microsoft MySQL Server Linux y pues ponemos las variables en torno con las que queremos ejecutar ese contenedor, que son que aceptamos la licencia y en este caso una password. Veréis que en este esta password no es problemática, no es un servicio eh, que tengamos externo, eh, simplemente se va a levantar con, con este, con esta bill y después se van a cerrar, con lo cual, y de hecho no hay acceso externo, con lo cual no va a haber problema. Y el puerto en el que vamos a exponer en este caso el, el SQL Server, que es el puerto 5433 en vez del 1433, que es el, el natural. Lo mismo para Postgres, ¿vale? Partimos de una imagen base de Postgres, mapeamos el 5434, el 5432 y le ponemos igualmente una contraseña que es la misma que la anterior. Y en MySQL, pues tres cuartas partes de lo mismo. Partimos de una imagen que es MySQL y le ponemos usuario y contraseña. Lo bueno de esto es que después nosotros vamos a poder, en este caso, fijaros, ejecutar nuestras pruebas funcionales, ¿vale? Fijaros que aquí hay una tarea eh, nueva que lo único que hace es ejecutar un comando que se llama .net-test, eh, llamando al proyecto de tesis funcionales, ¿vale? Con una configuración de entorno, que en este caso es build config que es una release, pero tiene como importante que se van a setear estas variables de entorno y las variables de entorno es data dos puntos store, que es como se traduciría esta variable de entorno a una variable de configuración de .NET cuando se cargan de variables de entorno, recordar que reemplaza el guión bajo, del guión bajo por los puntos. Y Data Connection String eh, hacia esta, ¿vale? Donde ponemos el puerto que hemos mapeado en el SQL Server, que lo tenéis aquí, y donde ponemos el usuario que tenemos por defecto en el SQL Server, que es SA, porque no hemos introducido ninguno más, y donde ponemos la password que hemos puesto para el SQL Server. Esto va a hacer que nuestras pruebas funcionales eh, sepan que tienen que trabajar contra una versión de SQL Server, es decir, el provider de eh, acceso a datos, va a ser de Segure Server y además que la cadena de conexión tiene que ser esta. Pero las mismas pruebas, fijaros que hago exactamente lo mismo Llamando al mismo proyecto, posteriormente las mismas pruebas se ejecutan contra, en este caso, el proveedor de Postgres, donde lo mismo, tenemos mapeado una cadena de conexión específica de Postgres con su puerto y su contraseña, su usuario perdona, y su contraseña. Pero una cosa, una y fijaros ahí cómo está usando las variables de entorno que las está usando. Estamos usando la misma sintaxis de m que teníamos al principio a nivel de lo que es sintaxis de GitHub Actions. Pero en este caso, simplemente para el contexto de ese paso, es decir, nos, está, nos es. Vamos, las estamos seteando solo para el contexto de, de este paso. Y, y por último, pues lo mismo para MediSeguera. Bueno, como dice Luis, lo que hacemos es cambiar, antes de ejecutar eh, estas tareas de proyectos funcionales, cambiar el, la variable de entorno que representa qué base de datos queremos utilizar y qué cadena de conexión queremos utilizar. Entonces, simplemente con estos sencillos pasos veis que bueno eh, hemos podido ejecutar, vamos a volver atrás y vamos a irnos aquí a las Actions y vamos a ver alguna de las eh, continuos de deployment que, que tengamos por aquí y bueno ver cómo hemos podido pues eso ejecutar todas nuestras pruebas funcionales contra eh, los distintos eh, proveedores de base de datos. En este caso, fijaros, SQL Server se han ejecutado 218 pruebas y la duración ha sido 218 segundos, pero contra Postgres hemos ejecutado evidentemente el mismo número de pruebas y la duración, perdón, ha sido eh, de 8 segundos en SQL Server, 14 segundos en, en Postgres y 10 segundos en 10 segundos en, en MySQL. Sube si quieres una y que vean también en la parte de arriba, ¿vale? Uh -huh. la Sube un poquitín más. Justo después del setup job tienes toda la parte de inicialización de contenedores. Sí. ¿Vale? vale. Que, que lo hace él. esto Lo bueno de usar esto es que sí, yo podría hacer un Docker run y configurarlo todo manualmente, pero aquí lo bueno de eso, sobre todo si estás usando agentes propios, es que al usar los servicios de GitHub, él se va a encargar tanto de toda la inicialización, pero que es más importante casi aún, todo lo que es la destrucción, todo el down de esos contenedores, con lo que aunque falle la build que estamos haciendo aquí, el paso de down, si vamos al final del log, lo va a ejecutar él y, lo, y siempre va a ejecutarlo y se va a encargar él. De acuerdo, no se van a quedar contenedores por ahí volando, ejecutándose. Eh, lo que no tengo tan claro es si esto tiene la capacidad de hacer matrices o no, como se pueden hacer con... Con, con DevOps. La, la verdad que. Sí, pues, sí que no, tienen no. algo. Sí, sí que había. Déjame que os eh, pongo la documentación, pero sí que había una parte de matrices. Vale, la, la idea un poco es: eh, bueno, pues eh, que esta característica de los servicios te valga para eh, poder ejecutar, digamos, eh, toda tu build con diferentes configuraciones imagínate pues eh, vale yo soporto SQL Server pero, pero tengo que soportar varias ediciones de SQL Server, SQL Server 2012, 2016, etcétera, no pues que nosotros podamos configurar matrices de servicios con las que se van a ejecutar todas estas pruebas y pueda tener un ciclo completo de esto. Eh, te robo un momentito la pantalla ¿vale? Sí, ya he acabado ya. Sí, sí. Y ahora si queréis vamos con lo que quería enseñar Luru. Fijaros, lo que dice una que es muy interesante que se podía hacer también con Azure DevOps pipelines y no recuerdo cuándo pusieron esto en github actions, pero sé que no está desde el principio. Entonces nosotros dentro de nuestro YAML eh, podemos definir, por ejemplo, una estrategia de matriz y darle este valor a la variable node que lo que va a hacer es de este array coger pues el 6, el 8 y el 10 y dentro de lo que es las tareas. Nosotros podemos re eh, referenciar a la matriz punto y lo que nos va a hacer es ejecutar está por así decirlo todos los pasos una vez con el no de seis otra vez con el no de ocho y otra vez con el no de diez entonces ya os digo en base a esto nosotros podemos definir esas matrices que dice UNAI para hacer todas las pruebas con distintas versiones del sistema operativo de hecho por ejemplo aquí por ejemplo está haciendo también con matrices incluso a nivel de los agentes vale se puede hacer, se puede hacer un trabajo bastante fino con matrices. Esto es prácticamente igual que lo que tenemos en Azure de Vox. Cambia un poquitín la sintaxis, pero vamos, se pueden hacer combinatorias también bastante pues potentes. Técnica muy potente, sobre todo para la gente que hace producto sí. y tiene, pues, eh... Compilaciones o despliegues y pruebas contra diferentes versiones de sus dependencias y quieren tener una seguridad, digamos, cuando hagan Sí, realmente a ver, nosotros aquí hemos rascado lo básico de GitHub Actions, pero GitHub Actions tiene un montón de funcionalidades que se pueden hacer, ¿vale? Eh, más allá de lo de los services tenéis aquí un montón de temas de eventos, de comandos, de workflows, que se pueden hacer cosas bastante bastante interesantes. También os digo, no os volváis locos. Mm, si nosotros de repente nos volvemos locos en nuestros CI CD y cada vez que de ejecutamos un CI o cada vez que ejecutamos un push, tarda media hora en ejecutar eso, pues a lo mejor estamos comprobando un montón de cosas, pero lo que estamos haciendo es eh, retrasar todo lo que es nuestro proceso de feedback en el desarrollo y todo lo que es nuestro proceso de desarrollo en sí mismo. Entonces hay que también balancear un poco entre qué cosas queremos usar, cuáles cosas son las básicas, qué cosas podemos meter, por ejemplo, en una build nocturna, eh, que tengamos cuidado para que tampoco se nos vayan de tiempo, que muchas veces nos volvemos locos agregando matrices de ejecutar esto mil veces cuando para una CI lo necesitas ejecutar con los escenarios básicos y ya está. Si quieres, Luru, que querías contar algo también antes de Actions. Luru. Está muteado, estás muteado Luis. No, sí, comentaba de la parte de de Actions. Voy a compartir un momentito, déjame que saque por aquí. Una... vale, lo tengo aquí. Vale, la cosa es, por ejemplo, ahora que justamente estoy en un proyecto voy a compartir decirme que se ve en mi pantalla se ve verdad sí sí vale bueno es un proyecto de microservicios que tiene bueno bastantes gijas y una de ellas es eh, cuando hacemos el continuous delivery del microservicio concreto de pues de resultados es una encuesta vale donde votas y tal entonces una de las cosas chulas que a mí me gustan que por eso decía que ahora estoy con variables por ejemplo pasando una release eh, una serie de variables que le tengo que pasar no me gusta que, que esas variables sean obligatorias vale porque hay que pasarlas porque es una, una, un pipeline eh, parametrizado y hemos tenido que hacer pues una ñapa que para mí es una ñapa que es eh, un truco para validar que el usuario te mete eso y si no que la build falla a mí eso me parece guarro a mí lo que me gustaría es que yo pudiese venir aquí, como hago aquí, y decir de qué branch quiero ejecutar el código y aquí qué imagen concreta del microservicio quiero desplegar. Por ejemplo, claro, esto me obliga a que esto es obligatorio. Entonces, si tengo algo obligatorio porque tengo una imagen, una, un pilen parametrizado, pues para, en este caso que estamos haciendo nosotros, son pruebas de cargas. Y aquí tú lo que le tienes que decir, ¿cuál es el fichero JMX de JMeter que quieres ejecutar? Que esto ya me lo plante aquí en la interfaz de usuario. Esto es algo que GitHub tiene que Azure DevOps no tiene y me parece guarro porque lo que he tenido que hacer es dejar unas variables con unos valores por defecto que tampoco me gusta. Porque si alguien da al run sin mirar qué valores tiene, pues va a estar ejecutando un, un test de carga de pruebas contra un entorno que a lo mejor no es este tipo de cosas. Pues a mí es una cosa que sí que me gusta bastante, que diga de por ejemplo. Sí, la verdad es que esa funcionalidad eh, la agregaron hace relativamente poco y sí. está, está muy, muy, muy bien. Entonces, bueno, no hay, claro, no ha habido más preguntas. Eh, yo creo que ya hemos cubierto todo lo que queríamos. De, oye, esperamos que tengáis una una visión de cómo empezar con vuestros proyectos de Github, cómo empezar, qué, qué tenemos, qué tenemos con los repositorios, qué tenemos con los issues, proyectos, qué tenemos con los actions. Yo creo que en futuros eventos iremos completando información de esto y, sobre todo, cosas que no hemos tocado hoy, como por ejemplo toda la parte de seguridad de Github Enterprise, que es muy importante. ¿Qué río, río, río. Eh, iremos cubriendo en siguientes eventos y demás. Entonces, no sé si tenéis alguno, alguna duda más por ahí. Creo que no quedaba ninguna duda. Y si no, pues nada, daros a todos muchas gracias por estar ahí al otro lado y, por supuesto, a Unai y a Luru por, por sus charlas también, que han estado bastante interesantes. Ahí... A vosotros. A ti, especialmente por organizar el evento y, bueno, acercar un poquito más GitHub con la ayuda de, eh, también de Juanjo y... Sí. Iremos, iremos acercando cada día más Github porque es algo que estamos usando todos cada vez más y yo creo que es muy, muy interesante lo que, lo que se viene con Github. Así que nada más, pues nada. a Maya. Pues, sí, la parte ya se puede parar. Y ya por la grabación, pues lo que os decían antes que preguntaba a la gente, pues se pondrá en Play TV y se enviará también a los asistentes. Eso. Bien, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Venga, gracias. Chao, chao. Chao.